Muy buen día, bienvenidos a la cinta de Moebius. Hoy estamos aquí en la galería de Nilo Sigüencia, un gran artista ícono del Cantón Cañar, y vamos a conocer su espacio de trabajo. Hoy, 4 de junio, Día del Artista. Bienvenidos a la cinta de Moebius. Estamos aquí en este espacio Nilo Sigüencia, un icono de, de las artes plásticas, de la pintura. Y en fin, cuéntenos los de este lugar tan, tan hermoso de trabajo, don Nilo. Eh, son bienvenidos acá a mi estudio donde trabajo, donde estoy en contacto con mis lápices, con mis pinceles, con mis acuarelas, así como también con mis materiales como el óleo, el pastel, la témpera y muchos otros recursos que son importantes para mi actividad dentro del arte. Hoy estamos en el Cantón Cañar. Continuamos en este viaje, en la cinta de Moebius, en la cinta visual, hoy junto al maestro Nilo Sigüencia y Marco Saruma. Bienvenidos. Bien, en primer lugar, un saludo muy cordial a ustedes, valiosos amigos de este interesante grupo, La Cinta de Moebius como lo han titulado. Qué hermoso eh, tenerles aquí en, en nuestra casita para compartir con ustedes este diálogo, este diálogo que nos enriquece y, y nos fortalece a quienes amamos estas verdaderas manifestaciones dentro del arte. Ustedes que son los protagonistas, ustedes que son los mentalizadores de un val valor trascendental en lo que constituye la riqueza cultural y artística, sean los protagonistas de rescatar en vida todo lo que constituye el caminar y el hacer arte dentro de este contexto social. Bien, en primer lugar... Debo decirles que ese niño que nació aquí en el Cantón Cañar, justamente en la calle Bolívar de nuestra ciudad, viene de un progenitor de gran recordación para mí, mi respetable y querido papá. Se llamaba Gilberto Sigüencia Pinos y mi mamá Manuela Díaz se constituyeron en ser mis protagonistas y a su vez guiadores de mi trajinar dentro de, del gusto por el dibujo y la pintura. Les cuento que mi papá fue un zapaterito de pueblo y un zapatero que le gustaba hacer los trabajos pero de la manera más metódica y más hermosa para la gente de nuestra ciudad. Le gustaba trabajar en una diversidad de colores de cueros, así como una diversidad de materiales. En su mesa de trabajo tenía una cantidad de de pozuelitos de tinta. Bastante hábil mi papá. Era también un trazador de, de ciertos dibujitos que quería hacernos entender eh, cómo debemos actuar tanto en el jardín de infantes, cuanto en la escuela, y posteriormente en el colegio. Uh -huh. No tanto fue un artista mm, dentro de lo que constituye el dibujo y la pintura, pero uh -huh. sí, con su pensamiento, supo ilustrarme, guiarme y orientarme de cómo manejar un lápiz y cómo utilizar una pequeña brochita que él daba contorno y figura al, al filo de los zapatos. Y utilizaba una serie de colores. Además a, a de ello, un vecino mío que eh, por el asunto del de destino mm, tuvo que trasladarse a la ciudad de Quito a, a estudiar arte. Se llama José Mira. Cela, como les contaba. Mira. Con él mm, tuve la suerte de, de incursionar mis primeros pasos por el dibujo esos tiempos, como usted menciona, tal vez no haber muchas referencias artísticas o colegas que puedan de alguna manera compartir ese conocimiento, Nilo ha creado su escuela y lo manifestamos en su obra, creo que es el amor suyo por la cultura cañar y por el pueblo de cañar, por la gente de cañar, que usted puede impregnar en cada una de sus, de sus pinceladas y vemos en sus obras el amor a la tierra, porque en sus obras estamos uh -huh. viendo a Narrillo, estamos viendo al cañar de, de antaño, y es decir, pues Cristóbal, eh, como tú ves, es ese, ese corazón de, de Nilo Sigüencia por el amor y sus pinceladas. Justamente eh, estos días podemos eh, apreciar, ¿no? desde ya en nuestras comunidades también, el Corpus Christi, este sincretismo católico con el Paya y Pacha, con el Intiraime que se, que se nos viene. Y podemos ver justamente al frente un, un cuadro. Eh, ...referente a este sincretismo católico, este encuentro de dos mundos, de dos culturas... ...y también en, en la exposición que realizó en Azogues... ...vimos un cuadro donde representaba esta parte del Corpus Christi... ...en la contradanza, recordamos, Maestro Nilo. Mm, su pregunta es muy linda, mi querido Cristóbal. Decirle que mm, ha sido mi actividad vital aquí en este pueblo. En este pueblo tan lindo que tiene su trascendencia histórica enorme. Y lástima que no le damos tanto valor, solo en algunos momentos le damos relieve o relevancia, que podríamos decirlo, eh, cuando llegamos a una festividad de junio uh -huh. y nada más y pare de contar. Somos Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. Por y con ello le digo que... Si yo nací y desarrollé mi actividad aquí dentro del dibujo y la pintura, es precisamente porque no, no he salido a otro lado, me he quedado aquí y he captado y he recogido esa cantidad enorme de diversas manifestaciones artístico-culturales que tiene Cañar. En mí están las acuarelas paisajísticas de Cañar, sus rincones más hermosos su cañar en época colonial. Tengo yo los personajes que deambularon y caminaron por este uh -huh. cañar lindo, cañar de, de los empedrados, uh -huh. de los adoquines. Pasaría a atreverme a decir, yo soy el que he rescatado también a través de mis dibujos uh -huh. y a través de mis pinturas. Todas esta página, estas páginas de la historia de más de 50 años atrás. Pues soy un de... cronista, uh -huh. pero a través de la pintura. Así es. Entonces, ese tipo de, de actividad me ha, me ha llevado a, a pintar lo que en realidad es hermoso, cañar. Así es. Y muchos mi, de mis amigos que tengo en Facebook están valorando y están diciendo de Estados Unidos, de España, de acá de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, como Añoro la tierra donde yo nací, ahora vivo acá. Digo, vives pero te sigues perdiendo ese aire puro de cañar. Vives pero, pero yo sé que mi tierrita es fría, pero te pierdes de la paz y la tranquilidad que existe en nuestro pueblo, de lo hermoso y lo trascendental que constituye como un aporte a, a la riqueza cultural que tiene el Ecuador. Entonces, no es así porque sí, nomás. Es prácticamente un banco de información de la memoria social, de la cultura viva de nuestro pueblo, Cañari, del Cantón Cañari y de los demás pueblos de nuestro territorio. Y valga hacer esta reflexión a los amigos que están fuera de nuestro territorio, en España, Estados Unidos, demás países y que valoran y están compartiendo la obra del Maestro Nilo. Maestro Nilo lo ha, lo ha dicho con mucha claridad. Estás viviendo, pero te estás, sigues perdiendo ese aire puro, este mundo pequeño, esta comarca que es Cañar, y cómo no el potencial que tiene en la agricultura en nuestra tierra. Es evidente ver en las obras paisajísticas de nuestro querido Cañar, ver cómo el Maestro Nile, Nilo con detalle no, sí, va no. marcando las diferentes chakras los diferentes sembríos, las tomas, los ríos, parece ser uno se va del otro trigo, el otro papas. Entonces, Maestro Nilo, ¿qué detalle de, de poderos transmitir esa variedad que tienen nuestros pisos ecológicos? Sí, en eso constituye en realidad lo que, lo que nos muestra la naturaleza y el trabajo duro y sacrificado del hombre de nuestros campos no saben lo hermoso que constituye ver ese mosaico de colores que tienen nuestros campos. Si nosotros nos damos un tiempito de mirar la atmósfera, han de darse en cuenta lo variables que tienen nuestros cielos y queremos irlo conservando de mejor manera. No quisiéramos un cañar de, de solo cemento, sino quisiéramos un cañar de... De, de lo que está hecho esta casita, por ejemplo, esta casita es de bareque y es de tierra, de tierra del propio pueblo de Cañar. Entonces, bien hermoso sería rescatarlo. Esta partecita de queremos un cañar más vistoso, alto. más sano, más, más alegre, más llamativo, más imponente en toda esta riqueza cultural. Me he permitido captar este tipo de, de mensaje porque eh, en nuestras calles se observa y se ha observado a través de los años este tipo de manifestación, en realidad es el homenaje a Jesucristo Tenemos un bocinero también ahí Hermano, que en paz descanse, Belisario le llamábamos a él Era el bocinero de nuestro cañar Y lógicamente... ...con sus sonidos tan maravillosos... ...despertaba ese interés de ver cómo llamaba a su gente... ...llamaba a sus hermanos indígenas... ...y a nosotros que hemos vivido aquí en la ciudad de, de Cañar... ...nos gustaba y a mí personalmente me gustaba verlo... ...su forma de vestir, su sombrero... su su pañuelito en la parte superior de la cabeza y sobre todo ese gesto de, de utilizar en la bocina lo, yo lo titulo este cuadro llamando a los suyos uh -huh. y, y si hablo de llamar a los suyos es precisamente a nuestros hermanos indígenas pero sin olvidar el proceso histórico de lo que constituye eh, el famoso Tahuantinsuyo sí, es. ahí está sí, es. el Chinchazuy, el, el pollasuyo, el antisuyo eh, en esa diversidad en miniatura, mm, ahí están las banderitas, está nuestra gente caminando, las madres embarazadas, las madres cargadas a sus niños. Este, este, este cuadro que de hay, mi querido Manuelito. Maña. Justo que salimos oh. hacía Capulés. dos meses de la época del Capulí. Claro, que aquí abundaba. Y, lo, y lo pinté en la pandemia, me fui a subir al árbol de Capulí, arranqué esta ramita y luego de pintarlo me chupé. <risa> curioso yo subí al, al Alta Rurco y de ahí tom, tomé estas pinturas bien, del Alta ah, Rurco Alto fue allá ¿Ya? y allá mismo sí, y se ve los cerros de que va al frente y se van para la costa estimado Nilo, esta obra si bien la, el arte es bastante relativo y lo podemos interpretar de una forma para Nilo secuencia este cuadro para para la gente que estamos viendo este cuadro, el, el significado, el concepto, la inspiración, su razón de ser. Ya es una pintura que representa lo destruido que está en nuestra sociedad, lo descompuesta que está en el momento actual. La caída de la iglesia, de las iglesias, que se chocan unas con otras a través de su pensamiento. Nótenle ahí en ese tipo de pinturas, yo lo represento, es una caída de las iglesias a través no solo de un sismo y lo mismo ese tipo de edificios que se ven al fondo, uh -huh. no, no solo aquellos sino es, es la confusión que nos tienen muchas sectas religiosas y a su vez representadas abajo en lo que eh, constituyen la situación de la degradación social de, de nuestro patrono San Antonio Sí, sí, precisamente es un, un, una temática que hace referencia a la presencia de nuestro de nuestros grupos humanos aquí en la ciudad de Cañar de ahí están la ciudadanía así como también gente de, de nuestros sectores campesinos que llegan a la famosa misa campal que se llamaba uh -huh. y se sigue llamando. Entonces, la cantidad de gente que, que acogía este templo, y previo al llamado de los sacerdotes, entonces una misa de esta naturaleza, vean cómo mm, reunía una cantidad grande de, de personas. Aquí están algunos, algunas miles de personas y... Y si ustedes notan con detenimiento, y detalles tan pequeñitos de, de poderlo analizar, mirarlo, y sobre todo verlo, ese tipo de, de accionar que está frente a una custodia y frente a unos sacerdotes que dirigían la misa. Ah, wow. Este cuadro religioso, estimado Nilo, vemos pues... A, las, a algunas eh, vírgenes que están proyectadas en la parte superior del cuadro. Y también al, a, a la gente, ¿no? Abajo. Este, este cuadro representa el sufrimiento que pasan nuestros hermanos de Cañar al atravesar la frontera México a Estados Unidos. Y es precisamente, vean a nuestros migrantes que están atravesando el desierto y a su vez implorando, implorando a llegar al, a su sueño dorado que constituye Estados Unidos. Y mucho tienen que ver esas figuras que están en la atmósfera. Ahí tenemos unas virgencitas, es, entre ellas está Virgen del, del Cisne, Virgen de la Nube, eh, Virgen del Rocío, está la Virgen de Guadalupe, el Niño Jesús, eh, San Antonio, el Señor de Andacocha, etc. Pero no son estampillas que están pegadas ahí, son pintadas manualmente, y esas miniaturas están pintadas precisamente en el lienzo, acérquense y, y pueden proceder a tocarlos. Entonces esas son manifestaciones también... De, de ese pensamiento religioso y de fe de nuestros hermanos migrantes que atravesaron el desierto. Estamos en la parte de las piezas arqueológicas. Maestro Nilo, coméntenos, ¿cómo, cómo es que tenemos este, este, todos este, todo estos baluartes? Les cuento que dentro de esta actividad artística me ha gustado también ser coleccionista. Y es otro de mis hobbies tan bien interesantes que me han permitido eh, aprovechar esta, este tipo de actividad para disponer de, algún, de algunos objetos que en realidad me, me gustan y me, me han llamado la atención. Tengo colecciones de, de libros, tengo colecciones de estampillas, tengo colecciones de monedas, tengo colecciones de... Monedas, tengo colecciones de Aquí en las paredes uh -huh. también uh -huh. de, de la actividad artesanal de nuestro pueblo de Cañar. Uh -huh. Y lo más relevante, como ustedes pueden mirar, también tengo una colección de piezas arqueológicas. Que algunas de ellas, cuando antes de que haya la nueva orden de que no se debe hacer excavaciones. Uh -huh. Recuerdo hace más de unos 30 o 40 años, me gustaba ir con algunos huaqueros a realizar algunas excavaciones, no precisamente en Narrío, sino en otros sectores cercanos a Ingapirca. Entonces oh, yeah. hemos logrado exca exca excavar y no saben qué alegría es cuando eh, se encuentran unas piezas arqueológicas, son momentos tan maravillosos de irles descubriendo. Entonces tengo algunas piezas arqueológicas que están entre floreros, vasos, vasos campaniformes, pollitas, están las famosas chilas que llamamos, eh, están las, las ollas trípodes, están piezas también que corresponden a la cultura Cachaloma, cultura Narrío, cultura Tacalchapa. Y, y, y me sirven como temas. Prueba de ello. He estado pintando una serie de, de figuras, así como también piezas arqueológicas, porque ahí está la identidad del pueblo Cañari. Los mulos, los tupos, las agujas, las ¿Tenemos argollas. Tenemos los tupos, ¿no? Sí, tenemos tupos. Muchas de ellas encontradas en Ingapirca. En, en sí también uh -huh. hay como manillas como collares que están al fondo también sí eh, utilizaban sí, bastante, es que para tiene. los danzantes en especial los danzantes cañaris utilizaban aquello y algo así ah. como tipo de brazaletes eh, uh -huh. que empleaban ah. ellos en, en esa época así es uh -huh. ¿Qué? qué hermosos qué hermosos para ver y, y pues la invitación eh, imagino mi estimado nilo de la gente, quien quiera visitar este museo suyo, eh, suyo este museo de la familia, eh, de poder conocer, para, en este espacio just, justo de la cinta de Moebius, eh, muchos artistas nos han invitado a sus museos, a sus galerías, eh, de, de los familiares, digamos así, y esa invitación ¿no? de poder la gente de venir a visitarle estas piezas de arqueología están tan hermosas, que usted lo guarda con mucho con mucho cariño, con mucho aprecio y creo que estamos pues en muy buenas manos eh, de Nilo Sigüencia quien aprecia, quien quiere bastante acanear a su tierra y poder tener pues de alguna manera todo este, esta, esta información, todas estas, eh, estas piezas arqueológicas tan importantes, no es cierto? Así es, siempre las puertas de nuestra casa estarán abiertas para las personas que quieran venir y saben muchos de aquellos que han venido, han manifestado, me he desestresado aquí. Me he sí, olvidado es. del mundo y, y, <risa> sí, sí. y han estado con tantas cosas de la época republicana, colonial, época antigua de nuestros cañares, mis pinturas y una serie de, de travesuritas que, que los Así dispongo. Es. Eh, estamos apreciando, miren esta obra. El, el, el brillo el, el contraste que se lo ve muy linda ahora felicitaciones por todo el trabajo por toda la memoria que hacen sus manos pues, por, por el cantón, por la gente por, por toda la vivencia por la energía de Cañar y así es, gracias por, por abrirnos de este espacio, por, por compartir invitamos a toda la gente que pueda venir acá al espacio de Nilo Sigüencia y van a irse maravillados Cristóbal Así es Marco. Shinami musukuna nilo wasipi kanchi. Gracias taita nilo, gracias maestro nilo por permitirnos entrar en un poquito de ese gran bagaje de información que tiene usted de, de este todo este de este material que de una u otra manera hoy personalmente lo digo nos me ha fortalecido nos ha fortalecido en conocer más sobre nuestro pasado para saber y estar más firmes quiénes somos y tener más proyección hacia dónde vamos. Amigas y amigos, tan solo quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes a este lindo grupo de la cinta de Moemius, como lo han titulado, y decirles que sigan ustedes adelante. Indicarles a ustedes amigos que me están observando, que las puertas de nuestra casa están abiertas para mirar lo que constituye Cañar a través de su historia y su historia lo he hecho mediante mis acuarelas, mis óleos, mis dibujos a lápiz y sobre todo, puesto a través de ese pensamiento y ese corazón para ustedes. También aprovecho este instante para agradecerle a mi amigo, compañero y artista Manuel Saldaña que me ha retratado y me retrató justamente mientras me realizaban este tipo de entrevista. Felicito sus cualidades artísticas y que Dios le pague por este valioso trabajo. A ustedes, queridos amigos, Dios les pague, sigan adelante, que se abre mucho camino en manifestar la riqueza cultural que tiene Cañar a través del tiempo.